Antes de comenzar te quiero invitar a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para recibir las notificaciones. Vamos a comenzar con... Con esto voy a, a configurar el video primero. El Frame Rate. Eh, acá en la, en la sección de la derecha debajo del render hay una sección que se llama Escena. Digo Dimensiones. No, Output se llama. Eh, vamos a ir a la, a la parte donde dice frame rate. Y le vamos a seleccionar que sea 60 fotogramas por segundo. Eh, más abajo en output, le vamos a seleccionar file format que sea FFMPG video. El, con el, la codificación lo voy a poner que sea MP4. La calidad de salida va a ser high quality. Encoding speed lo voy a poner slowed para que sea mejor calidad, aunque sea un poco más pesado. Ahí está. Eh, lo que sigue aquí es, eh, voy, a, voy a poner la, la carpeta donde se va a guardar el, el video, el video final Ahí está, mm, voy a hacer una prueba nada más Ahí está. Voy a utilizar el IBI para este caso porque no ocupo más calidad, um, aunque obviamente con, con Cycle va a ser, sería mejor, pero en este caso lo voy a usar puro IBI. Primero voy a editar el cubo, SZ, luego SY, SX, voy a cambiar la vista a la cámara y la cámara la voy a, a resetear. Para que aparezca sin rotación así y esto lo vamos a mover para acá con la tecla G. Lo voy a alejar un poco para, para centrarlo esto, para saber que lo estoy centrando aquí, así por ejemplo, más o menos, no tiene que ser exacto, es una transición. Ahora lo que lo que sigue es agregar un texto con un shift A. Voy a agregar un texto y lo voy a poner... como ¿Cómo hacer? Esto va a ser el primer texto. Eh, me voy acá a la sección de geometría de texto. Geometry. Y le digo que sea... Lo voy a poner extrude. Y lo voy a hacer GZ para moverlo en la coordenada de Z hacia arriba. Y le voy a dar un color. Quiero que sean todos los textos van a ser de color blanco. Así. Si lo doy render, ahí me sale el texto. Pero el fondo lo voy a hacer de color negro. O un color gris oscuro. Para que se note más. Así. Ahora lo que sigue es eh, agregar otro texto. Voy a copiar este Shift D y luego presiono Y para moverlo en la coordenada de Y. Me quedó y lo voy a rotar en, en 90 grados. Así, aquí. Mero. voy a poner que sea texto centrado. Aquí. Lo voy a mover en Y. G, y. Así. Entonces aquí lo que sigue es... Bueno, voy a agregar otro. Porque... No hace falta en Blender. Este lo voy a rotar también. Y lo voy a hacer muy chiquito este. Aquí. Ah, pero creo que aquí lo puse mal la rotación, tiene que ser cero. así si se fijan este es más chiquito. Pero la idea es hacer una transición hacia donde se encuentra ese. Entonces, eh, lo siguiente que vamos a hacer aquí es... Vamos a poner la vista de la cámara. Voy a seleccionar la cámara presionando clic derecho en, en la orilla. Voy a expandir esto para poder hacerlo más fácil. Entonces, me voy a ir hasta el, hasta el fotograma 0, por default aparece el 1, pero me voy a ir hasta el 0. Ya que estoy en el fotograma 0, le voy a dar aquí en keying. Voy a seleccionar active key in set en lock rot para cambiar la ubicación y la rotación. Y lo voy a dar en, aquí en el botón de agregar keyframe. Y me voy a ir más para acá. Aproximadamente unos. 1.5. 1.5 segundos. Y voy a mover, sin agregar otro keyframe me voy a mover hacia acá. Después esto lo voy a rotar en Z con R y luego Z. Vamos a asegurar que sea 90 grados. Así. Y ya nada más lo justo para que quede para que quede más o menos en el centro del texto. Ahora sí, sin mover, sin mover el, el timeline, lo que voy a hacer es darle en Key y darle a este botón de, de insert keyframe. Si yo me regreso para acá, se van a dar cuenta que, que hay una transición del texto. Para verlo en color, lo puedo dar aquí en el, en el botón para ver el eh, material preview. Y ya le voy así. Entonces, aquí, pues eh, eh, vamos a darle una. Después de que terminó este Keyframe, vamos a darle otro rango de tiempo que sean más o menos así. Donde sea igual, lo voy a agregar así sin, agre sin moverle nada y va a aparecer esa barrita. Entonces, eh, ahora vamos a agregar la transición hacia el texto más chiquito. Si yo me voy hacia acá, ¿cuántos fueron aquí? Fueron 90. 90 son 210, aquí. Eh, voy a hacer la. Voy a hacer un. Para acercar la cámara, utilizo dos veces G y, un Z, y una vez Z. Ya me sale para acercar la cámara. Yo muevo para acá así. Hago la rotación de, con RZ. Voy a poner menos 90. Y otra vez G, G, Z. Hace medio, medio torpe el movimiento aquí a, este, a esta escala. Ahí está. Ahora le voy a dar el key y lo voy a agregar. Ahí está. Cómo hacer transiciones de texto en Blender. Y le voy a dar otro, otro espaciado aquí. Así. Um, y aquí si se fijan pues se ve muy plano pero para eso vamos a, a cambiar los, un poco los shaders. Vamos a decirle que, que se reduzca el especular. Espectacular y vamos a bajar el color un poco para que se note más la sombra que le vamos a agregar eh, en, el, en la sección de render. Le vamos a decir que, que use motion blur para cuando vaya a renderizar que se vea que se esté moviendo. También voy a agregarle screen, screen page, space reflection para que se vea un poco de reflejo. Ahí se ven los reflejos en shadow. Le voy a agregar high bit depth y en indirect light, indirect lighting, le voy a dar bake indirect lighting. Voy a ver cómo se ve. Ah, lo voy a renderizar. El proceso de renderizado está acelerado y el proceso final va a ser igual al título del inicio, el cual te lo vuelvo a mostrar. Espero hayas aprendido algo nuevo con este video y si te gustó dale like y suscríbete a mi canal.